Este fin de semana, la gente parece ser que por el Día del Padre se desacató. Yo me desacaté siempre en mi casa, con vinito, escuchando música, nítido, disfrutando de mi familia, todo nítido. Pero hay gente que no lo vio así. Hay gente que se fue a la calle a romper todo. Yo no entendí, no entendí dónde estaba la policía en ese momento. No entendí nada de eso. Vamos a ver algunas imágenes de sitios específicos de la capital, donde la gente a la hora de la noche... Sin mascarilla, miren la gente, mirenlo ahí. Pero mírenlo ahí, la gente, miren la gente, mira, normal, celebrando, disfrutando, dándole, dándole la madre ese romo. Yo lo que no entiendo dónde estaban las autoridades en esa zona. No sé, Otra, otro ahí, ven a ver otro, otro, ven ahí, otro. Seis de la tarde. Se supone que a las cinco tiene que estar cerrado. Miren la gente como estaba. Normal. Cuidado, sí, que nos dan los policías. No, para que la capital, como que nos dan los policías, porque miren, miren ahí, miren, miren. Eso ya a las seis de la tarde en sí, la más. capital. Creo que eso es por el malecón por ahí. Creo que por ahí, por el malecón. Miren, miren, miren. Normal. Ok. Esos son policías. Miren, miren. Sí, sí. Policía, yo, yo creo que son. Ajá. Sí. Policía, miren la, el camión ahí. Normal, miren, miren, miren ahí. 6 de la tarde, mírenlo ahí, seis de la tarde, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Yo no entiendo. El, el Flaco, dile a la gente, dile al máster que ponga el número de, de, de, del, del programa para que la gente llame para pa hacer una pregunta. Miren, señores, miren. Eso es otro barrio más de la capital. Miren ahí. Cuente la macarilla a 10 pesos cada una. Digo, a 100 pesos cada una. A ver, a ver si encuentran. Otro barrio más. En otro ángulo, mírenlo ahí, normal. De noche, no entiendo dónde hay toque de queda, no lo sé. Nada más en San Francisco Macorís, que hay toque de queda. Pregunto, nada más en Macorís, que el toque de queda, por favor, alguien me llame al 809-725-0505 para preguntarme si es de Macorís, si el toque de queda, porque miren lo que, mírenlo ahí, normal. Otro sitio más de la capital. Ay, Dios mío. miren, miren. miren. Miren, Rulai bebiendo, a dos se manos. Miren eh, mire, mire el humo, como sale. Eso es el humo de la pasola de una juca. A, a, uno de los dos, tiene que ser. Uno de los dos. ¿Eh? Miren cómo está la gente en la capital. Normal, señores, normal. De, hay, tengo los nombres aquí de, lo, de los sitios específicos. ¿Eh? Así nunca vamos a terminar. Y para el escuché que en la capital se, ya están 100% las camas, de, las camas de... Para... Ajá, Se agotaron todas las camas para. Para lo, lo, lo, lo que está interno lo... por COVID. Ajá, lo que está interno por COVID, lo que tienen. ¿Cómo que se llama? Me fue el nombre. Eh, lo que hay que poner en el respirador. Exacto, exacto, lo que tienen que poner en el respirador. Ok, mire, mire, mire. Mire, ah, ok, atrás, mire. Ahí le, le mandé los barrios, ¿ok? Ah, una, Villa Duarte, el malecón de Barahona. Es que vimos ahorita, en la, como en la playa, ahí, no es, de, es el malecón, pero de Barahona. Oigan eso. Otros, otros. Catanga de los Minas. Oye. Dios, Dios. Ok. Este que estamos viendo ahora. Ok. Me dicen que es. Eso es en el sector galeano de los arroyos. De arroyo hondo. Miren ahí. A 100 pesos la mascarilla cada una que usted vea. ahí. Normal. Fumando juca. Miren allá. Se puede hacer un acercamiento a la gordita ya, que está fumando juca, para que vean que ya, uh, uh, uh metiendo juca dos manos, eh, ¿eh? Y más gente presa, y gente presa, y gente presa, y, pre y, y ayer hubo 60 personas presas aquí en San Francisco de Macorís, según informó el vocero de la policía ser, de la un provincia llamado, de Duarte. No Antes de tú hacer llamado, Néstor, vamos a poner a la gente llamada. ¿Está de acuerdo? Luego de usted ver todas estas imágenes que le estamos presentando no, de, de diferentes en, sectores en la este de la capital. ¿Está de acuerdo que, que, que sigan los apresamientos? O usted entiende que eso es algo muy fuerte, que es algo muy a, severo. Hay, hay que ponerlo, yo creo que hay que ponerlo. ¿Está eh, de acuerdo que sigan los apresamientos? Porque miren lo que estamos viendo ahí. No, es que no es que ahí siga, no hay apresamiento. No es así, no es que sigan los apresamientos. ¿Por es qué ahí no hay una autoridad? Eh, Oye, 725 0505 Net, Dime, Neto. Mira, las autoridades, la Policía Nacional, el Ejército, se preocupan porque usted esté en su casa. En varios sectores de San Francisco piden que la policía entre. Uh -huh. Entonces, cuando la policía entra, lo agreden con botella, piedra. De todo le Sí, tiran eso pasó a la también aquí un sector, creo. Pasó ayer en la Santa Ana. Debemos tomar conciencia. Esos tigres del barrio. Si usted no está afuera y si usted no tiene que buscar nada afuera, entre a su casa, evite ser apresado. Eh, los policías son personas. Nosotros la prensa que andamos en eso, somos personas que tienen familia, están esperando que lleguen bien a su casa arriesgándose a este virus, para que usted esté tranquilo en su casa. Es cuidándolo a usted. Para usted tirar piedra. Mira, ayer salió un policía herido en la mano. Porque se mandó y se enganchó de algo. Porque le tiran piedra en el sector Santa Ana. Piedra y botella sin necesidad. Porque no se está agrediendo a nadie. Es cuidándolo a usted de un virus. Usted que la masa pobre que no tiene para pagar un privado, un ventilador, que usted no sabe lo que es que usted ve a una gente respirando por un ventilador frustra, tiene que tomar conciencia. Ese amigo suyo malocorita, esos sin juicio de los barrios que viven tirando piedra, si usted no, mire lo fácil que es, pasó la policía, usted entra en su casa, tranquilo, no tiene que hacer fuerza ni nada. Ah, que le llevan la silla. Pues no, usted no tiene que estar fuera porque es un decreto. Un decreto que pre, eh, la presidencia y el ah, presidente. Para que se explique eso. Porque hay, hay mucha gente que no sabe lo que es el estado de emergencia. El estado de emergencia permite que las autoridades puedan hacer cualquier incautación o pueden entrar a cualquier sitio sin la orden de un juez. Eso le permite un, un estado de emergencia. Entonces, para que estén claro. usted pide, la gente seria de los barrios piden que entren a su barrio. Pero ya yo entendí por qué la policía no entra a los barrios. Porque va a crear situaciones. Cada acción trae una reacción. Y yo creo que la gente, la junta de vecinos debería reunirse. Claro, eh, no, eh, es que no hay la, control. A buscar la forma para que la De gente los de patios tirando botellas. Mira, eso no se puede. Debemos ser personas educadas, con conciencia, cuidándonos. O además era cuando, cuando, cuando empezó esto, que todo el mundo estaba asustado en su casa. Sigue igualito el virus. Usted sí. tiene que evitar eso. Evitar darle un golpe a alguien. sí. A un policía de eso, que es una gente igual que usted. Y no es que yo defienda a la policía, pero tienen sus razones ellos. Y, siguen y lo que hacen es que se retira la policía. No es que siga eh, eh, amedrentándolo. Es que se retira. Los camarógrafos que andan ahí cuidándolo a usted, que si a usted lo detienen, nosotros estamos ahí para que no le pase nada. ¿Usted entiende? Claro. Porque las cámaras están para eso. Los, los teléfonos en vivo es para que usted no, ni le quite su pertenencia. Ni le quiten su dinero, ni le pase nada malo, porque usted está grabado. claro Y que no le den una y que no le, den, le pongan la mano arriba, porque ahí estamos grabados. Entiende, debemos tomar conciencia, por favor. San Francisco, que es una de las ciudades que está más, más corregida, en, en, en respetando el toque de queda, pero ya se le está saliendo de la mano. La, la policía quiere hacer su trabajo, pero... Lo, lo, lo sin, miren, miren ese sin barrio, principio. Miren, el, el video anterior que estaba antes de ese Miren puso, eso, miren eh, eso. Miren, sí, miren ahí. ¿Cómo es posible que, sabiendo uno que allí, hoy apareció en el molestín mil y pico de infectados, que no hay cama de UCI, que creo que se llamaba? Que le dicen a eso. No hay cama. Miren la gente ahí. Miren la gente cómo están en la calle. Normal. Pero la policía se mete a un barrio de eso y le entran a pedrar. A botella y a tiro y de todo. No es que la policía va a entrar tan normal a esos barrios y que no va a pasar nada. La policía se mete a ese barrio ahí. Y la gente le, le, le devuelve para atrás con tiro y bomba y de, y de todo. Porque la gente lo que quiere es beber. A la, no la, no la gente no le importa si se va a enfermar o no. A la gente no le importa eso. La gente lo que quiere es rumba, como dice la canción de Rochi. La gente lo que quiere beber, quiere celebrar, quiere estar en la calle. Ya no aguanta, estar en su casa. Eso es lo que la gente quiere. A la gente no le importa si sus familiares mueren, nada de eso. A la gente no le importa eso. Y en ese sentido está mal. Porque usted, usted está arriesgando su vida, la vida de sus familiares, de gente vulnerable. Miren otro barrio ahí de la capital, miren los barrios ahí. ¿Cómo se ve la gente? Normal. Desacatado. Así no, así no, así no se puede. Así no se puede. La gente tenemos que buscar conciencia con esto. Y preso, y la gente, y la, y la gente, y, la, y, la, y, y todos los días más preso allí hay 60 gente preso, Y aparecen más personas presas porque a la gente no le importa. Como yo hace una hora una específica que uno sabe que ya de que ya uno está de camino para su casa, tranquilo. No, pero a la gente no le importa, no, no, no, no quiere eso. La gente lo que quiere es la calle, mira el humo, cómo sale de la juca ahí. porque qué la gente lo que quiere beber y fumar juca y calibrando en un motor y todo eso? La gente no le interesa más nada que no sea eso. No le importa otra cosa que no sea eso.